Eso que es una isla, ¿no? Eso es una isla, ¿eh, gente? ¡Hey! Muy buenas, monstruitos. Hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy os traigo subnautica en el cual vamos a estar descubriendo una nueva isla con una base alienígena. Así que nada, chicos. Os recuerdo que os podéis suscribir si todavía no sois parte de la familia de los monstruitos y que podéis seguir la serie a través de Twitch donde la vamos a estar jugando en directo. Chicos, os dejo por donde íbamos. Voy... Yo creo que voy a ir para allá. Sé que, que... en cuanto vaya va a pasar una cosa, pero bueno. Que me va a venir el bicho. Pero vamos, voy a ir a la señal esta de rescate, a ver qué pasa, qué sucede. Espero que no me venga ningún leviatán de estos que me ataque. Que tampoco, el leviatán eh, o sea, me ha dado bastante susto. En el sentido de, de la impresión. Pero tampoco me ha hecho tanto. O sea, me ha intentado comer, pero no me ha matado ni nada, vaya. O sea, eh, no sé cuánto de grande será el mapa realmente. Si es mundo abierto, en plan mmm, sin límite completamente. El Subnautica, pero eh, tiene bastante eh, mapa, por así decirlo. ¿eh? Supongo que será como, como Minecraft, ¿no? que tiene un límite, pero en plan a lo bestia. ¿no? Este, este bioma es nuevo para mí. Eh, está bastante abajo la, la cápsula. Supongo que esta zona también será una zona de leviatanes en el sentido de... Eso creo que son leviatanes, ¿no? En plan, chiquititos, ¿no? Vamos para arriba. Joder, qué susto. A ver. Esto me lo llevo. Eh... Vale. Y cojo esto. Ok. Nos vamos. Para arriba. No llego, ¿eh? No llego ni de broma. Usted no aprende, ¿verdad? Vale. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you. That's well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers the weather holds. Don't leave us waiting. Send me out. Vale, espero que se esté viendo bien, ¿vale? Porque eh, sé que alguna vez pegas como pequeños lagazos Me lleva esto que es para curarme Y aquí tenía todo tipo de porquerías, ¿ok? Bueno, no llevo tanto Esto lo vamos a, a meter aquí Esto también, ¿vale? Que no lo quiero ahora mismo para nada Y bueno, tengo algunas cositas Todo esto me lo hice en el episodio anterior, ¿vale? Eh, ok, todo eso no lo voy a mirar ahora Vamos a ver las coordenadas que me están diciendo, ¿Ok? ¿Vale? Que es lo importante ahora Porque se supone que nos van a venir a rescatar Pero a ver si nos rescatan Ok, pues me voy a meter en las profundidades Y creo que voy a coger algún pescaete ¿eh? Por cierto, aquí tengo también algunas cositas Como estáis viendo, ¿vale? Uf. Ya me voy a empezar a confundir <risa> Y nada, mi intención ahora mismo es conseguir comida Porque es que no tengo casi a ver si puedo cargar algún pescaete Mira, estos por ejemplo ¿Vale? Eso me dan oxígeno Si no sabéis qué peces son Son como unos pulmones ¿Vale? Y con esto nos podemos hacer botellitas de agua ¿Vale? Eh, mi intención es moverme de aquí también E ir hacia el punto ¿Vale? La zona de aterrizaje de Subtin. Hay que ir hacia allí, ¿vale? Así que vamos a, a coger un poco de comida ahora mismo Antes de nada y vamos, hacia, hacia allí ¿Vale? Viene ahí a por mí el, el capronazo Y este también es peligroso, chicos Así que tengo que tener bastante cuidado, ¿vale? Porque me van a venir a comer Que viene ahí <risa> Vale eh, Yo quería nada más que comida Y al final me van a terminar comiendo a mí, ¿sabes? Pero viene ahí Me viene a comer Que viene, que viene, que viene hay otro, hay otro bicho que explota también hay Otro pescado, otro tipo de pescado, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado con ellos Porque al final es lo que pasa Voy a comer Porque si no, al final me, me voy a morir ¡No! ¡Que lo he, tirado, lo he tirado! ¡Lo he tirado! Ven para acá, pescado, ven, ven, ven Vale <risa> Ya me iba a quedar yo sin mi comida Vale, esto me lo como y esto también Ok No me ha dado mucho, pero bueno, por lo menos tengo algo Iré cogiendo también algunos pescadores de camino, ¿vale? Así que nada, vamos a ir hacia allí Y de mientras también vamos a ir investigando algunas cositas Ya sabéis que este juego es mucho de investigar Así que mientras más investiguéis, más cosas desbloqueáis Así que en este episodio vamos a intentar... Ven, ven, ven, ven vale. eh, Vamos a intentar desbloquear algunas cosas, ¿vale? Que me van a hacer falta para poderme hacer mi base y también vamos a ir cogiendo todas las cosas que, que vaya viendo, ¿vale? En plan piedrecitas, los pescados y todo el rollo, ¿ok? Se me hace un pelín raro el que... el Para golpear con el cuchillo, tenga que ser con el otro clip. En vez de con el clip de toda la vida, el, el izquierdo. Pero bueno, no pasa nada. Ok. Mira, aquí tengo más cositas para investigar, que las vamos a investigar ahora. No... Mierda, tío Otra vez le he dado al botón que no es Me equivoco por el tema de los controles Porque creo que los tengo un poco invertidos ¡Corre, Forrest! ¡Que me vienen! Suelta eso Vale Eh, me viene el bicho, ¿no? No, no me viene, vale Vale, había visto aquí una piedra Que nos la vamos a llevar también Cógelo, vale todo esto después lo investigaremos muy... Vale, eso también me lo llevo. Creo que es sal, ¿no? Creo que acabo de coger. Eh, después investigaremos todas las profundidades. Ahora mismo no me puedo tampoco sumergir muchísimo. Por el hecho de que no tengo mucho oxígeno, ¿vale? Así que tenemos que estar lorito de todos los oxígeno que, que estamos consumiendo. Este bioma es completamente nuevo. No lo había visto nunca, tampoco. Sí, sí, nos vamos para arriba que me muero ¿eh? Y hay bastantes leviatanes de esos ¿eh? Me pasasteis que había como cuatro tipos de leviatanes, ¿vale? Eso que es una isla, ¿no? Eso es una isla, ¿eh, gente? Vale, estamos ya cerquita, ¿eh? Has detectado ahí como mucha energía, ¿ok? Eso que es Pedazo de isla, ¿eh? Ahí está y... ¡Uy, cojones! Vale, estos cangrejos me mataron la última vez, ¿eh? Está un poco como bug No sé yo si es por... ¡Muere, puto! ¡Ven para acá! ¡No! Vale, me lo he cargado Ok Eh... ¿Lo puedo investigar? ¿Lo terminé de investigar la última vez? Creo que no Vale Mientras que sea de uno en uno, de lujo Ahora como vengan dos o tres, mmm, chungo Ven, que me terminas matando ¿No ves? Es que son como ven venenosos y te hacen un chorro de herida no, no, no, no, no Y prefiero no dejarlos vivos porque al final me van a terminar matando Vale Hay una cueva ahí, ¿eh? Ahora iremos a verlas, pero me voy a cargar primero a mi amigo que me, me va a reventar el puto. Ven. Tampoco la... el arma que es un poco pocha, ¿eh? No sé dónde se ha metido ahora mismo, gente. Eh... No sé dónde se ha metido. Creo que se ha bugueado y se ha metido debajo de la tierra, ¿eh? Ahora me meteré en esa cueva, no me renta de meterme ahora mismo, ¿vale? Por el hecho de que como me meta ahí voy a terminar muriendo. Y para lo que he venido principalmente es para... Uf, oh, hostia, lo que estoy viendo aquí, ¿eh? Es para... La señal, ¿vale? Buah, pero... Ok, vale, llega en 25 minutos. Vale, vale, vale. Vamos a investigar primero esta isla. Que no me había dado cuenta del marcador, ¿eh? De que llegan 25 minutos No sé si tengo que hacer algo en especial antes Vale, vamos a investigar a ver si puedo entrar aquí Me hace falta una tablilla mm -hmm. Vale, vamos a investigarlo todo Ok Aquí no puedo entrar todavía eh, voy a... Voy a beberme la botella esta de agua Porque al final me voy a terminar muriendo Y vale Lo vamos a investigar todo, ¿eh? Estaría bien de tener este... Estos árboles, ¿eh? Para tener cultivo No sé si darán algún tipo de fruto Para poder comérnoslos o algo En plan, para no tener que estar comiendo todo el rato pescado Vale Y mira, aquí es... Aquí está la tablilla, ¿eh? Vamos a investigarla primero. Ok. Y esto hay que ponerlo abajo, ¿eh? Vamos a, vamos a ponerla porque me gustaría entrar aquí. No sé si... Ahora investigaremos más la isla, ¿vale? Vamos a ver primero lo que hay ahí abajo. Creo que con la que tengo ya me vale, ¿eh? Campo de fuerza, perfecto Ok, vale Supongo que por aquí no habrá ningún bicho, ¿no? En plan... Esto está como... El campo de fuerza ese no dejaba de entrar aquí a nadie, ¿no? Vale Eso es otra tablilla, me parece, ¿no? En plan... La verdad Vale, tengo un logro que me ha desbloqueado ahí y terminar de datos. Ok. Vale. Creo que no puedo ir ya más para allá, ¿no? A ver. Eh, lo voy a investigar también, por si acaso. No lo puedo investigar. Vale. Vale. Vale, ya estamos estamos también infectados eh Vale, ahí... Estoy mirando a ver si encuentro algo más, pero... Cubo de iones ¿Qué hago? ¿Me lo llevo? Lo voy a escanear primero, antes de nada A ver qué me dice Vale, y ahora me lo llevo eh, esto supongo que será radioactivo, ¿verdad? Lo que acabo de coger, ¿no? Vale, aquí no hay nada. Eso creo que es la tablilla verde, ¿verdad? Lo que me va a hacer falta. Otro cubo de, de iones, ¿eh? Vale, me lo lleva. No sé ni para qué sirve eso ahora, lo de los cubos de iones. Supongo que será para abrir algo después próximamente. Pero bueno. Vale, aún quedan 20 minutos para que venga lo de la aurora. Esperando a que me vengan a rescatar. Uy. What? Esto es como un ascensor, ¿no? Parece el boquete de Alicia en el País de las Maravillas. Vale. Me voy a terminar muriendo de, agua, de comida, ¿eh? Vale. Eh... Hmm. Vale, vale, vale, vale. Me voy, me voy de aquí que me muero. Eh, tiene pinta de que por aquí podemos meter como un submarino o algo, ¿eh? eh en esta parte. Estaría guapo de utilizar esto como. Eh. Base, ¿eh? <ríe> Pedazo base que me voy a hacer yo aquí. Vale, está a 1500 metros. Nos estamos como alejando muchísimo, ¿eh? Al final me voy a terminar muriendo de hambre, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar mirarlo todo, lo que se pueda de aquí. Quiero esto, ¿eh? Esto, ¿cómo lo consigo yo? Esto creo que es un una arma. Y con eso me puedo cargar bastantes bichos, ya os digo. Ahí es otro pasillo. Mira, más cubitos de estos de iones. Lo vamos a coger todo a ver qué, qué sucede Nada... Oye, pues es bastante grande, ¿eh? Con la tontería la nave está espacial Vamos Vale, he visto ahí otra tablilla de estas moradas Que nos la vamos a llevar O creo que es una parte de traducción Que no se me olvide que tengo que volver a bajar a Hacia esta puerta, ¿vale? Para ver qué hay Vale, me la llevo me voy a morir de agua y de comida eh, vale Eso no sé lo que es Pero tiene pinta de que me va a atacar en cuanto salga ¿eh? No vea, eh Pedazo de nave Vale, creo que la tablilla que he cogido Ajá, efectivamente, es para aquí Perfecto Vale Perfecto, ya podemos pasar Ok. Y de momento no hay nada más, ¿eh? En plan, solamente he visto lo de los iones La tablilla, pero poco, ¿eh? Gente. Vale. Interactuar. Verás tú que me va a cortar el brazo. Toma. Toma inyección para el coronavirus El planeta entero está en cuarentena, ¿eh? Hmm. Con lo cual, cuando venga la nave... Mmm, ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Vale, estoy echando un vistazo Ah, con cloro también puedo hacer agua destilada, ok Vale esto es lo que nos podemos hacer ya. Eh... Ah, amigo, vale. Nos hacen falta diamantes, como en el Minecraft. <risa> no sabía que en este juego había también diamantes, ¿eh? Vale, cortadora láser. Esto nos va a hacer falta, creo, y el, la, el cañón también, ¿vale? Eh, mi intención es hacerme el submarino. Me gustaría. Y antes de nada, nos hace falta la bahía. Vale, gente. A ver. Vale, no hay mucho más. Así que voy a interactuar un momento otra vez de nuevo, a ver si pasa algo. En plan, porque me ha salido aquí esto otra vez. No suena muy bien, ¿verdad? Ok, vale, me está marcando ahí arriba eh, zona de aterrizaje. Vale, vale. Vamos a ir hacia allí, ¿vale? Un minutito tampoco queda tanto, gente. Ya, ya van a venir a recogernos, nos vamos a ir a nuestra casa <risa> Y a ver, a ver qué pasa A ver qué pasa, porque aquí hemos entrado y, y nos han faltado cositas por ver Vamos a investigar ahora también las dos islas, ¿vale? Hay las dos islas, las dos cuevas Una que está ahí arriba y otra ahí abajo Y espero no morir por los, los cangrejos, ¿eh? Como para meterse uno ahí abajo, ¿eh? Estoy viendo que ahí hay como otro tipo de nave, ¿eh? Puede ser que, que podamos bajar hacia ahí abajo con el submarino No me voy a meter ni de, ni de broma mmm, hasta abajo del todo yo sola Porque si no, al final me voy a terminar muriendo por algún bicho que me coma Y estoy echando un vistacillo aquí más que nada a ver si hay algo, en plan alguna roca o lo que sea Mientras vienen a recogernos Estos pescados son en plan de, de mentira, ¿eh? No se pueden coger si no, ya hubiera cogido unos cuantos para comérmelos Vale, 28 segundos, gente <ríe> Que viene, que viene Vale Pues nada eh, Vale Espera, espera, espera Que no lo voy a ver Ahora Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? What do you mean you can't well identify it? Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down at 10. Ah mire I viene, eh? Ahí viene lo de la nave. Oy, oy, oy, oy. <risa> no, ya no Mi única salida Un saludito para Dan7 Muchísimas gracias por estar por aquí Y...